Hola, muy buenos días, tardes o noches Hoy estamos en un buen canal En donde vamos a jugar un Deswap Broken Promise Bueno, suscríbete si no estás Se activa la campanita para no perderte ninguno de, de estos videos Y bueno, comenzamos con el video Bueno, ya empezamos y vamos a ver Un comediante y un... Y una reina. No van a, van a caer. No lo necesito. Bueno. Es mi primer intento, así que no me diga nada si muero o si me pasa algo. Y tú solamente viniste aquí, chico. Parece que tú estabas ocupado, ¿no? Bueno. Supongo que tengo algo para hablar contigo. Tú piensas que cualquiera cambiar si sí, simplemente lo intenta mi hermano pensaba eso pero tú lo mataste mataste a Alfis, mataste a todos de ellos yo no puedo hacer esto nada más la verdad es mi hermano él él, él era la mejor persona en el underground en, los, en el underground él siempre daba un una oportunidad a, a todos. No importa lo terrible que hubieran sido. Él trató a todos con amabilidad. Y bueno, eso funcionaba pa, para él. No sé qué decir. Él siempre decía que podía cambiar si solamente lo intentara. Él daba a las personas oportunidades que nadie entendía y hacía mejor para él eso me puso inspirado para hacer una diferencia igual que él lo ha hecho muchas veces entonces he hecho mi decisión mi promesa, una promesa que sigue sus pasos y trata a todos como él quisiera pero la cruda realidad es bueno solamente soy yo Papyrus es Papyrus y yo soy Sans Sans el esqueleto pero en estos tiempos como este nadie puede predicar lo que alguien necesita alguien como yo alguien con un claro y verdadero juzgamiento. no importa no sé qué Papyrus era la mejor persona. Pero... Nadie ha sido como él. Pero... Su método de negociar contigo lo mató. Y yo no quiero ser matado por él. Ahora es tiempo de hacer un trato contigo. De la única manera que sé. Dándote un infierno de mal tiempo. Supongo que también esta es mi culpa. He hecho una promesa conmigo mismo Y solamente no la pude mantener Y francamente Eso arruina el hermoso día Bueno, no digas que no te lo advertí No Me caga, me caga, me caga, me caga, me caga No No No No Tú sabes, esto va a ser un poco menos doloroso si te rindes ahora Bien. Ya solo solucioné el ruido de los perros Que nunca déjame Una vez Y supongo que nunca lo voy A entender no olvídalo, estoy agradecido de que no entiendan. Ahora sigue esto Ah, por suerte eran huesos azules No, huesos normales O tal vez es porque Nos es demasiado Bueno, demonios, no lo sé No Ay, no manches, tuve más reflejos que eso y me hizo todo daño. Toma, listo, ya. ¿Es, ¿Es lo que realmente quieres? Bueno, está lo que te está esperando en el final. No es realmente lo bueno o sea, de lo que tú piensas. El final es gloria pura. Sí. Lo espero con toda la sangre. Esta batalla no tiene sentido, lo puedes ver. No, no, no lo puedo ver No, me, me comí tres huesos enteros Ahí está Poco a poco La mirada de tu cara es de alguien que ha hecho esto muchas veces Casi, casi, casi, nada más lo he hecho Cero veces casi. Muere No, no se muere aún No sabes exactamente lo que te espera al final Solamente no te importa, no, no, no me importa, no, no. Listo, le doy un golpe más y creo que tú realmente eres ese tipo de loco, no niño. ¿Qué tipo de loco? Del que en mi cabeza Creo que el tipo de loco que está hablando. No falta. ¿Por qué me tiras? o es que yo... ¡Uy! Casi me muero! ¿Ya me quieres matar? ¿Yo qué te hice? Ese tipo de loco. Nunca van a estar satisfechos. ¡Ay, no, no, no me. Ah, ya se cansó. Creo que ya se cansó el tipo. Para que ya se haya cansado. No quiero volver a pelear contra este no manches. Está re difícil. ¡Ah! Toma. Al medio. No, no, lo esquivo. O tal vez la razón por la que no estás así, satisfecho es porque. Necesitas un amigo. Vamos, amigo. No me recuerdas. Si tú so, si tú sigues estando ahí, voy a poner esto atrás de todo. Podemos empezar de nuevo. Créeme, lo prometo. No me deja. No me deja perdonarlo. Bueno, me curo. Ya que. Vamos a pelear. Perdón, pero no tenía otra. Bueno. Eso fue un intento. No, no. No. No. No me vas a meter el hueso. No. No. No. La batalla real apenas va empezando. vamos, Hemos. Hemos salvado un montón de veces. Y esto va a acabar pronto. Realmente no sé lo que viene. No. No va a ser tan fácil. No. No, casi me da Casi me da completamente Es divertido Tú viniendo aquí con un tipo de De es esencia No, no, por favor no, no, no, no, no No, no, no, no, no, no No quiero morir hoy Gracias por tu petición Pero no quiero morir hoy Tú sientes el karma, cursando en tus venas La anomalía Y la única persona que sabe de su influencia No, no me vas a dar con este ataque chapa No me vas a dar con este ataque chapa No No No No me vas a dar con esos ataques chapa. Eh, no me mires tan sorprendido niño Soy más inteligente de lo que me veo Ah, ok. Tal vez por la cabeza grande que tienen ¿no? Yo en vez de saltar y quedarme quieto, yo salto encima de los huesos. Es que estoy diferente. Lo suficientemente inteligente para saber que esta pelea no está yendo muy rápido. En eso estamos de acuerdo todos. De que está yendo un poco lento. Ya. No. No. Contra doble. No. No. no. Bueno. Suscríbete si aún no estás y activa la campanita para no perderte ninguno de estos videos si te gusta Bueno, vamos a seguir atacando después de esta pausa comercial A ver, soy ¿sí la única línea de defensa, el único que puede pararte de obtener lo absoluto En eso todos estamos de acuerdo Algo de... no, no, me ha dado blaster Si me como los blasters, muero, ya no muero Ya no creo que muera no, este Voy a comerme una comida. No, este ataque no. Este me va a quitar vida sí o sí. No. No. No. no manches. Me va a quitar vida sí o sí este ataque. No soy inmune en ese tipo de ataque. Soy muy malo en ese tipo de ataque. O no, salto otra vez. No me gusta quedarme quieto. Bueno, sigamos Y voy a hacer todo lo que tenga en mi poder para pararte Para... No sé qué trata de decir ¿Soy yo o acaba de aparecer algo? Con un hacha. ¿Soy yo el único? Están... O... Oh... Oh. ¿Por qué salen puras bombas? No No No. ya, ve, ya ve, Ah, me hizo daño Me muero Toma. Desapareció el Adalphys Y todo eso Para estar aquí ¿Soy yo? ¿O le está saliendo una grita en el cráneo a Sans? ¿Apareció Papyrus o soy el único? Ven al Papyrus no. Los huesos Che papay. Arriba, Arriba, arriba, arriba, arriba ¡Qué huesazo, eh! ¿Qué huesazo tiene ese? No No No por poco A comer esto No sé por qué Pero creo que es el último ataque Por eso me muy. No Bueno mi suerte Sans te pega con un Una gasta determinada Creo que es lo que trata de decir Con un gas determinado eh, Me he rendido Lo tu Esta es la elección que quieres hacer ¿Verdad? Bueno voy a tener que usar un ataque especial Necesitas... Hacer más rápido ahora ni nada más tengo este ataque y todo esto será un game over. Entonces sobrevive a esto y vas voy a, y estaré esforzado a enseñarte mi ataque especial No, esto lo sobrevivo sí o sí. Si nada más es un ataque lo sobrevivo sí o sí. No voy a morir en este ataque. Y yo lo sé que no voy a morir en este ataque. No es tan difícil como que digamos. Y es mi primer intento, así que... No, no.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 no, no, no, quiero quedar con mucha vida para el último ataque, no. No. no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, ya me bajó toda la vida, ya me bajó toda la vida que tenía, no puede ser, ya me quedé sin vida, ay no, ya, ya me quedé sin vida, Uf. y tú sigues vivo, después de ese ataque, después de todo, soy un hombre de mi palabra. Es tiempo para enseñarte mi ataque especial. Y aquí viene nada. ¿Eh? Yo pensé que había un ataque más. Es sí, es literalmente nada. Y nunca va a ser algo. Aquí vamos a estar en mi turno para siempre. O hasta que tú decidas rendirte. La elección es tuya. ¿Cuál es esta... ¿Cuál es tu mirada por esto? Un chico perezoso va a tener un ataque especial perezoso. Se está durmiendo. Se está durmiendo. Se está durmiendo. Guarden silencio que se está durmiendo. Un poco de silencio que se está durmiendo. Bueno, lo va a tener que perdonar. No, no me deja perdonarlo, no puede ser Bueno, me voy para acá Vamos a ver qué pasa Ah, me estoy llevando al botón de pelea, creo O el de acto, no sé cuál Está dormido Bueno, parece que lo voy a tener que matar Me da pena, pobre <risa> ne. Buen intento, niño mm, Le di bueno, supongo que esto es todo Pero no digas que no te lo advertí Sobre esto iba a reventar en tu cara Yo pienso que voy a ir a Muffet ahora Espera, si le hizo como una grieta en el cráneo Papyrus, ¿tú quieres algo? Ah, me dio mucha pena matarlo bueno chicos, aquí termina el video, tristemente ya que en cada video nada más voy a jugar un fame game de Undertale. La verdad, sí mentí. ¿Eh? Interesó, pero bueno. Suscríbete si no estás y activa la campanita para no perderte ningún novio. Checa el Instagram que tengo en la descripción y únete a mi Discord si quieres platicar o estar en la comunidad o jugar conmigo. Y bueno, ¡Adiós!